En ese sentido, yo sí diría, diría y es una extrapolación sobre lo que tú has sugerido antes, que, que puede tener, tener concomitancias a un lado, que lo que ha ocurrido es precisamente que eh, nos hemos hecho muy materialistas. Es decir, son sociedades, las que estamos hablando, que se están echando ahora en manos de esta extrema derecha, que eh, prácticamente han buscado un pensamiento único materialista en el consumismo. Y que han, por, por, por poseer, por tener, eh, por un modelo de vida desahogada, eh, eh, no han pensado en, en otras eh, variantes que hacen de la vida una existencia eh, real. Por ejemplo, el tema de la libertad. El tema de la libertad está ausente desde hace mucho tiempo de las reivindicaciones, de, de, del, sobre todo de la izquierda. Es decir, parece que todo... Parece que todo se eh, concreta, y en esto en estos no hay diferencia entre una cierta extrema derecha y una izquierda, se concreta en qué le, le puedo ofrecer, qué golosinas le puedo ofrecer yo al lector para que vote. es decir, comprar su voto de alguna forma es sí. comprar el voto entonces yo le ofrezco eh, salida de salario, yo le ofrezco estabilidad, yo le ofrezco eh, guardería, no sé qué, y eso es cierto y todas esas cosas son prosperidades son modelos eh, sociales deseables, pero claro estamos en una sociedad de una enorme desigualdad, que frente a esos que tienen trabajo, que tienen tal hay eh, sectores cada vez más amplios que no tienen nada que no tienen nada, claro eh, por ejemplo, no solamente, y esto creo que completa un poco el cuadro, el avance de los partidos ultras que hemos reseñado, en este caso estamos hablando de las elecciones municipales en Holanda y en Francia, no solamente es porque, eh, por un lado, eh, ya no tengan credibilidad los partidos tradicionales que han monopolizado el poder durante mucho tiempo por su gestión de la crisis en favor de capital, de nuevo me repito, los conservadores y los socialdemócratas, sino que además es porque eh, eh, hay un sector que se va, como he dicho antes, eh, a estos que tienen la retórica de la contestación porque la izquierda tradicional ha abandonado esa denuncia y luego hay que también contribuye a, a esta polarización, hay un enorme un enorme foco de, de indiferencia, iba a decir abstención, pero la abstención yo la uso siempre cuando es consciente, ¿no? diría indiferencia, que se concreta en la abstención política de la juventud, es decir, hasta un 60% según las estadísticas de gente joven no ha votado en Francia que ha contribuido, por ejemplo, a, a eso al, al desfondamiento absoluto del Partido Socialista, claro, es lógico, ¿quién es ¿Quién es eh, eh, la, la, la, eh, el sector social más perjudicado en estos momentos y sin perspectivas? La gente joven, sin sí, ninguna sí. duda. En España sube del 60%. Entonces nos vemos que eh, a la gente joven, eh, igual que a la gente que tiene más de 50 años, digamos, eh, se el, eh, no se le ofrece nada porque no hay nada que ofrecerle aparentemente, se la desprecia la respuesta de la gente joven es salirse del sistema de, sistema, de ese sistema porque crean otros sistemas ahí está el 22M el 15M, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, pero de ese modelo de, de, de, de votación cíclica y tal, y sin embargo los que eh, son clases salariadas que mm, todavía creen que pueden mantener un nivel de vida, o los trabajadores que eh, tienen miedo a perder lo que tienen, van a el otro lado que les ofrece una resistencia contra el, el modelo político que ha causado la crisis. Por tanto, todo esto confluye, son muchos elementos, pero no es solamente una polarización de tipo de ranking social, económico. Y, y, y en el fondo, yo insisto, en el fondo, lo que hay es... El, el testimonio, el veredicto de un fracaso histórico de una democracia que, que como dice el eslogan, lo llaman democracia y no lo es, y que en vez de crear ciudadanos conscientes con valores democráticos, defensores de derechos y libertades, eh, con, con un mecanismo de solidaridad, lo que hace es eh, crear eh, un ciudadano eh, compulsivo en el consumo y en el tener... Y en ese sentido quiere acaparar y retener ese, ese, ese, esos vectores que le permiten mantener un determinado nivel de vida. Y por eso se produce que mm, vayan allí donde aquellos que no han estado implicados en el sistema porque eran apestados del sistema pero que ahora dicen que están en contra de esas medidas mm, mm, mm, se refugien porque les ofrecen la seguridad perdida. Hay, hay un paternalismo que nace de ese miedo a la libertad que decía Eric Fron, y que eh, en, en última instancia se refiere a, a la falta de autonomía personal del ciudadano eh, convencional, me refiero al que vota y al que está dentro del sistema en las sociedades modernas, que hace esas situaciones eh, tan tan peligrosas tan peligrosas uh -huh. en momentos en que las coyunturas cambian uh -huh. Ahí, eh, te iba a preguntar si se podría establecer algún tipo de paralelismo con el caso de España, a, eh, ayer mismo conocíamos una encuesta de la de intención de voto en la comunidad valenciana donde lo, lo, el, el duopolio dominante que te gusta decir a ti eh, cae estrepitosamente y ascienden opciones importantes de izquierda como son Izquierda Unida y Compromís, junto con alguna de derecha como pueda ser UPyD. Eh, ¿Se puede establecer algún tipo de paralelismo de ese fenómeno que estamos comentando de Francia, Holanda, de otros países europeos? Con pues se puede, se puede establecer el paralelismo contrario. Es decir, eh, figúrate lo que lo que me dices, es que es, una, es ya es un clásico, no es nada que se haya producido ayer. Es decir, en España, lejos y tenemos la situación más grave de toda Europa. El paro en España, tanto a nivel juvenil como a nivel medio, es el peor de toda Europa. Lejos de nacer aquí opciones ultras, que, que podían existir, hemos dicho muchas veces, que España es quizá el único país de Europa donde hay partidos post-fascistas legales. Bueno, siempre se ha dicho, Rafa, que esos están en el PP. No, pero eso es falso. Eso, eso es falso. falso. Es decir, decir que el PP es un partido fascista, eso es falso. Eh, es decir, es como si yo ahora, eh, pues por eso digo que Izquierda Unida, porque tiene gente que fue estalinista, tal. Eso es, eso es una caricatura. Entonces no entenderíamos la sociedad, no entenderíamos cómo una parte de la sociedad, y ahí está, pues eh, ha salido a aplaudir a Adolfo Suárez, etcétera, etcétera, que fue el jefe del partido fascista español. Es uh -huh. decir, los tiempos cambian. Los tiempos cambian y no se puede eh, jugar con estereotipos que no responden a la realidad. no responden sí. a la realidad. Sí, sí. Eh, eh, Un partido fascista es algo más, más duro, más duro, muchísimo más duro. Es el monopolio del poder, es la violencia política, eh, son muchas cosas, son muchas cosas. Eh, lo que pasa es que, evidentemente, eh, eh, a ciertos grupos políticos, para, para precisamente evitar, evitar que haya, eh, digamos, eh, mantener la, la polarización ficticia, porque luego se dan el, el abrazo, pues mm, se descalifican unos a otros creando clichés. Pero, la, la pero gente... Rafa, ¿la Marine Le Pen de España no estaría en el PP? No, en absoluto. vale En, en absoluto, el Marine Le Pen ha, ha, ha hecho incluso declaraciones. Eh, si es que es que es mucho más complejo. Marine Le Pen ha hecho declaraciones en contra del aborto de la ley del aborto de Gallardón, por sí, ejemplo. Cierto. Por ejemplo, sí, sí. y en Marine Le Pen, el, el, el líder que ahora no me acuerdo del partido ultra xenófobo holandés, eh, está a favor del matrimonio homosexual y está a favor del Estado de Israel. Uh -huh. Es que es más complejo la cosa. Es que es sí. más complejo. Es decir, no podemos traer cosas que han ocurrido 50 años ahora miméticamente porque la sociedad ha cambiado muchísimo, muchísimo. Es decir, lo que sí son estos partidos son xenófobos y excitan. El, el elemento del rechazo en ciertas condiciones al inmigrante pero que es un elemento que está en buena parte en la sociedad. Es decir, no están nada más que en cierta medida estimulando, por cierto, pero también recogiendo alto algo que la gente muchas veces dice. Entonces, ese, ese elemento de la caricatura no nos vale, porque evidentemente digo, bueno, la prueba es eso. Aquí, al contrario, teniendo la situación más desastrosa eh, que hay en España, lo que está dentro del sistema, ojo, porque luego está lo que está fuera del sistema como alternativa real, no como alternancia. Dentro del sistema como alternancia, pues nacen en grupos como Compromis, como ECO, como si quieres Izquierda Unida, y, y un partido de centro derecha como EPD. Pero no se está produciendo ese fenómeno de que nazca partidos ultras. Sí, sí. Esto nos debe, hacer reflexionar, nos debe hacer reflexionar. Es decir, eh, la, la, la sociedad española. Mmm, tiene unos componentes eh, humanos bastante interesantes, bastante interesantes. Y yo he insistido siempre que una de las cosas que ha hecho eh, en estos momentos que no galvanizara algo de eso ha sido la erupción del 15M, con ese movimiento eh, transversal eh, que, que aglutinaba todo, inclusivo, horizontal, sin liderazgo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, alguien tiene que reflexionar eh, cuando digo existen institucionalmente le legitimados por el, por el sistema partidos postfascistas. Y lo que sí hay es algún grupúsculo y, y, y nos dan un de vez en cuando hacen un acto en plan matonismo, como recordemos lo que ocurrió en Madrid, en la sala banquerna, la aparición, etcétera, etcétera etc. pero no existe eso, no existe esto. Con lo cual, quizá quizá, y esto es simplemente, por mi parte, una opinión un poco arriesgada, quizá teníamos que decir que el elemento que hay en España de, de solidaridad entre las personas, ese, ese vivir próximo de la calle, que también hace la climatología, esa, ese, ese no individualismo, eh, absoluto, encerrado en mi casa que es muy propio de países más al norte, más avanzados pues crea unos tejidos de proximidad que inhiben en buena parte de, de esas, de esas eh, esos repuntes xenófobos por lo menos hasta ahora, claro, estamos hablando en, de España que tiene un nivel de migración determinada, si eso se doblara o se tipificara y, y se mantuviera el nivel de la crisis, no sabemos lo que podía